Hola que tal amigos de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno, me han traído el pedido y os lo quería enseñar y bueno, es esta caja, es muy grande pedí un ratón, un teclado y un juego, que es el Cup Tutti. Voy a dejar aquí y lo voy enseñando poco a poco. Bueno, este es el teclado que es un SAR con esquile para gaming. Y como veis aquí, eh, está en español. ¿Eso qué, es? qué quiere decir? Porque incluye la letra N. Vamos a abrirlo. Bueno, dejamos aquí ya la este ratón que es un sarcón Dracon, Draconia y bueno, lo que pone aquí las características pone que lleva un sensor láser, 11 botones programables una rueda de desplazamiento de cuatro direcciones indicadores LED para señales, indicadores del DPI conector USB Bañado en oro Cable con funda textil Sistema de peso Y voy a pasar operativos y todo Y bueno Vamos aquí y ya Es el Chaos Duty Modo Warcraft modo 3 ¿Me ¿sí? parece Sí Y bueno Vamos a empezar por el Ratón Wow. estas son las teclas que vienen para cambiarle y bueno este es el teclado como veis está muy pero que muy bien. Va muy bien. Y con estas piezas lo que es pues es para cambiar la, las teclas estas para jugar y estas tres. Bueno, estas cuatro. Y hasta luego aquí eso se enciende la luz y poco más. Lo único que viene con un, un software para poder programar todos los botones que lleva aquí. Todos estos de aquí, los de aquí, de aquí y los de aquí. Los puedo programar para cuando esté jugando. Y bueno, este es el ratón. que Antes de eso, voy a enseñar esto que aparece aquí. Este es. Ah, lo voy a enseñar. <coughs> Este es el disco de los software que viene. Una funda para guardar el ratón y unos recambios pues, para cuando se desgaste poder cambiarlo. Y bueno, este es el ratón. Está muy, pero que muy bien. Es muy cómodo, bastante grande por lo que se ve. Y tiene muy buena pinta. ¿eh? Tiene aquí, pone que tiene 11 botones y esto de aquí esto es para cambiar los DPI's con lo que sale aquí y aquí lleva aquí el sistema de pesas pues que podemos quitar las pesas para que pese menos el ratón y así que sea más cómodo eso depende también de los juegos y bueno ya por último queda el el juego que bueno Estuve mirando y bueno, para, para jugar no, no está nada mal. Vamos a ver. ¿Cómo? Viene sin disco es un papel ah vale viene esto para poder jugar me lo descargo y puedo jugar on online si, sí, me lo descargo en el ordenador y así no tengo no tengo disco